Hola estimado, es un placer verte, porque tienes una sonrisa hermosa. Por favor, explíqueme una cosa. Pero con todo respeto. Porque cada vez que lo veo, ¿usted carga una cara cerrada? Hay un estudio de una universidad europea, que dice que arrugar la cara, es más costoso, que colocar una sonrisa. Puesto a que cuando uno sonríe, usa menos músculos, que cuando arruga la cara. Entonces, vamos a sonreír, sonriamos por economía. En otro orden de ideas. Cálmate, siempre todas las cosas que parece que están mal, en realidad son para beneficiarte, todas absolutamente tienen su lado positivo. Ríete más, ¿ok? Todo está bien, créelo, porque es así. Que Dios te bendiga y te proteja. Ya sabes, tranquilo, aléjate del mal y mantente bendecido, quedas en la paz de Dios.